hacer una pregunta de tipo rellenar los espacios en blanco. Tiene siempre un poquito de instrucciones antes de la pregunta. Cada espacio en blanco va a ser rellenado por el alumno ellos van a tener que escribir la respuesta correcta, deletrearla correctamente. Acuérdate que Canvas va a a calificar estas respuestas de forma automática no detecta la diferencia entre mayúsculas y minúsculas pero sí todo lo demás de la ortografía incluyendo acentos voy a escribir una pregunta y voy a delimitar con este tipo de corchetes donde debe de ir el espacio en blanco que ¿ok? le puedo poner como yo quiero que se llame yo le puse palabra 1 palabra 2 palabra 3 palabra 4 pero puede ser por ejemplo x y, Z y W, ¿Sí? Entonces lo único que tengo que acordarme es que tengo que poner estos corchetes, dentro del corchete debe de ir lo que vendría siendo lo equivalente a una variable, una palabrita, una letrita que me acuerde que ahí en este espacio en blanco es diferente a este espacio en blanco, diferente a este espacio en blanco, yo le puedo poner como yo quiera. Y no debe de haber espacio entre la palabra o la letra que yo escribí y los corchetes, deben de estar seguiditos. Para delimitar las respuestas correctas, me voy a ir de una por una de estos espacios, por ejemplo, ahorita me está preguntando la respuesta posible para X. Yo aquí escribí que aquí va a haber un espacio en X, entonces en X la respuesta posible es cuando cuentes cuentos. Recuerda que si, por ejemplo, quieres dar por buena cuentos con K, tienes que ponerlo aquí, porque recuerda que esta va a ser una evaluación automática. Entonces, si vas a dar por buena cuentos con Z, tienes que escribirlo aquí, porque si no, la evaluación automática les va a poner incorrecta esta respuesta. Entonces, mi primera palabra, cuentos, es en X, en Y es ¿cuántos? en la Z, descuentos, cuentos y NAW es cuentas, ¿Okay? Entonces yo puse estas letras de aquí, puede ser cualquier palabra sin espacios, puse cualquier palabra, cualquier palabra 2, cualquier palabra 3, cualquier palabra 4, entonces sin espacio y sin espacio entre la palabra y el corchete, y entonces, no se preocupen, no se cambia aquí cualquier palabra, la respuesta correcta que va aquí es cuentos, la respuesta correcta que va en este segundo espacio es cuántos, la respuesta correcta que va en este tercer espacio es cuentos y la respuesta correcta para cualquier palabra aquí, este es cuentas. ¿Okay? Recuerda que cada uno de estos cuadritos de aquí abajo es para dejar un comentario al alumno de forma automática. Esto es decir, si escriben en el cuadro verde, quiere decir que le estoy dejando un comentario a todos aquellos alumnos que hayan escrito la respuesta correcta y se hayan sacado bien toda la pregunta. En caso de que quiera escribirle un comentario a los alumnos que de alguna manera se equivocaron en la pregunta, lo puedo hacer escribiendo desde aquí o si de cualquier forma quisiera dejarles un comentario a todos mis alumnos sobre esta pregunta, puedo hacerlo dando clic a este recuadro. En este momento me interesa dejarle a todas las personas que se sacaron mal esta respuesta, les quiero dejar un comentario, entonces lo haré en este cuadro. Recuerden que yo siempre lo recomiendo, nos, a, nos ahorra un poquito de tiempo. Los alumnos siempre nos van a preguntar cuándo lo vimos, dónde lo vimos, viene el examen final, y estas son respuestas que les puedo dar de forma automática. Terminé de hacer mi pregunta. Vamos a ver cómo se vería en el examen de un alumno. Aparecen los espacios en donde yo le puse los corchetes para que aparecieran. El alumno tiene que redactar y deletrear correctamente la respuesta. acuérdense que la respuesta se va a calificar de forma automática, si sí detecta acentos y si sí corrige ese tipo de ortografía, de tal forma que si el alumno lo contesta mal, lo pone como mal, lo único que no detecta Canvas es si iba con mayúsculas o minúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí en cuentos puedo el alumno contestar en mayúsculas y se la debe poner correctamente Canvas. Voy a entregar examen. Y bueno, automáticamente tengo cuentos como forma correcta, dice cuántos está escrita mal porque llevaba acento y por ejemplo aquí cuentas que la escribí con Z era con S, me dio un puntaje parcial de la pregunta.